Las funciones sinusoidales son variaciones de las funciones básicas seno y coseno. Estas variaciones se producen cuando en la ecuación de la sinusoidal se agregan valores constantes que multiplican o suman a las partes que la componen. Aquí hemos representado esos valores con las letras A, B, C y D. A modifica la amplitud de la función. B hace variar la frecuencia y el periodo. Se genera un desplazamiento horizontal de la gráfica y D de un desplazamiento vertical. Analicemos la variación producida en la amplitud de la función pasada en seno por el efecto de los valores que puede tomar A. Para hacer más fácil el análisis, reduzcamos la función sinusoidal a una función donde B es igual a 1 y C y D son iguales a 0. De esta manera la función queda reducida a la forma Y igual a A por seno de X. Aquí solo nos interesa ver qué efecto producen los diferentes valores de la constante A. La amplitud es el valor absoluto de A. Cuando a es igual a 1, prácticamente tenemos la función seno básica, y igual a seno de x. La amplitud de esta función es 1, eso significa que por encima de su línea base, en este caso el eje x, la distancia máxima a la cual se pueden ubicar los puntos de la gráfica es de una unidad. De igual manera, por debajo de este eje, la mayor distancia a la cual caen los puntos también es de una unidad. Basándonos en esta función básica, ahora observemos lo que sucede cuando asignamos a a un valor mayor que 1, como por ejemplo 3. Tendríamos la función y igual a 3 seno de x. Observamos que la gráfica se estira hacia arriba y hacia abajo, de tal manera que ahora la distancia de separación con respecto al eje X, tanto de sus puntos máximos como de sus puntos mínimos, es de 3 unidades. Cuando A es igual a un valor positivo menor que 1, por ejemplo 0.4, la amplitud es igual a 0.4 unidades, y partiendo de la función básica, tenemos que este valor produce un encogimiento vertical de la gráfica. Ahora veamos qué pasa cuando A toma valores negativos. Empecemos observando el efecto que produce menos 1. Aquí los valores de la función básica que son positivos pasan a ser negativos en la nueva función. Lo mismo sucede con los valores negativos que pasan a ser positivos. La gráfica de la función y igual a menos seno de x es un reflejo de la función básica sobre el eje x. Su amplitud es igual a 1. Tomando como base esta función negativa, asignemos al valor a el valor menos 2.5. Este valor genera un estiramiento vertical de la misma. Su amplitud es igual a 2.5, lo que significa que los máximos de la función se colocan por encima del eje X a una distancia de 2.5 unidades, e igual ocurre por debajo del eje X. La función y igual a menos 3.8 seno de x tiene una amplitud de 3.8 unidades y por lo tanto tiene un mayor estiramiento vertical. Aunque aquí hemos desconocido los valores de C y D, los efectos que produce A sobre la gráfica resultante de los cambios que estos puedan ocasionarle son los mismos.